Ya va, que yo no aparezco en el intro, pero no hay pedo o sea, total. Y yo no veo a Elina. Aquí estoy. No me digan que no me veo, yo los veo a los cuatro. No, yo también veo a todos, nada más no veo, Erika. Por favor, si pueden comentarnos ahí en los comentarios y si nos ven todos. A ver, a ver. A ver, vaya a, ver. a los... No, ahí está, ahí está, ya regresó, Erika usted, usted discúlpela, es que estas vacaciones ya ven que luego aletarga acá la neurona y, y, y a la computadora, pero muy buenas Chilma, noches los, a los, todos yo sigo sin ver a Elida, pero si los demás la ven genial a ver, las... acabo yo de ella, la conozco y sé que está chula de bonita aquí estamos. A aquí a aquí estamos. dice Irving que no se ve, ya se ve ya se ve, bueno comentarios. muchísimas gracias a todos este... ay Dios. Esto es un experimento, les comentamos porque va a haber va, dentro de poco les vamos a dar noticias de, de XX, bueno, ellas les van a dar noticias, pero vamos a hacer ya programas mixtos, porque esto de la inclusión es lo nuestro, ¿no? Eso de que ay, sí, solo nosotras, no, no, no, ya vamos a hacer cosas así, este que, aunque luego nos digan que es patriarcado opresor, pero bueno ahí ¡Ya veo a ¡Finalmente! ¡Ya! No, excelente Que sigo sin verme, a ver, sácame y vuelve a meterme, por favor. Ya te veo yo, ah, no, bueno. yo ya te veo, yo ya te veo. ¡Ah! Ah, ¿Ya ves? Ahí está. Yo ¿Ya veo la ves? A todos, ¿ya me ven? Yo veo a todos, ¿tú, Erika? Ya, ya, ya, vientos. Ya no, nos ven todos, no, pero bueno, gracias. ahorita sale. ¿Y si no la ves? Bueno, pero ahí está, tú háblale como si viera, mientras nos vean allá en la... En, en las redes sociales, lo demás no importa, ¿verdad? Así es, aquí andamos, aquí andamos. Pero bueno, este, aquí andamos muy a gustos y muy coloridos, bueno, Omar no quiso, pero los demás sí, ya saben, aquí nuestros fondos bien agradables. Y hoy vamos a tocar un tema de lo más interesante, pero bueno, ya no se ve de nuevo alguien, bueno, este, a ver. Bueno, ya nos vamos aquí. Disculpen, este se cancela la transmisión porque, porque <risa> problemas técnicos Ay, y no Ahí nos vemos el año que entra. <risa> no era así. Pero así nos, nos vemos el año que entra. A ver, Erika, ¿tú ves a todos? No veo a Elida. A ver, Elida, yo creo que dale recargar a la página porque creo que el problema eres tú, como siempre, ¿eh? Bueno, en lo que regresa mi comadre, déjame eh, te apoyo en tu comentario sí, este es un es un proyecto nuevo ¿por qué? porque pues los que ya nos, nos han conocido y nos han seguido en los últimos meses nosotras tenemos el proyecto de Ciencia XX los jueves cada 14 días en el que les hablamos de, de chismecito científico ¡Ya te vi! ¡Ja, <risa> Pero, pues, así como saben, este, si las mujeres somos XX, los hombres son XY, y en esta ocasión quisimos hacer un, un pequeño prototipo de programa mixto, al que le pusimos muy coquetamente ciencia XXY, porque tú agarras tus dos letras favoritas, las combinas, y aquí estamos nosotros cuatro. Aquí... Así nació el pastor, los tacos al pastor. Yo vi el programa de Netflix. Era una comida árabe. Llegaron a Yucatán, agarraron el achiote, lo pegaron y tacos al pastor. Ya había. Sí, pues sí. Y entonces, pues aquí está esta chava, que ya lo han conocido en nuestros programas de X X, nuestro, nuestro adorado productor. Y hoy tenemos como invitado a Omar. Omar, preséntate por favor rápidamente con nosotros y cuéntanos qué jáis contigo, a qué te dedicas. Ok, este, soy Omar Cabrero, actualmente estoy en mi sexto semestre de doctorado en Biomedicina y Biotecnología Molecular en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Soy parte del laboratorio de investigación que está bajo la bajo la tutela de la doctora Graciela Castro Scarpuli. ¡Yay, yeah, la doctora Chela! ¡Yay! Yeah. La doctora Chela, te lo dije, que era de los aeromonos. Por ahí vi que andaba la doctora Chela ya. Sí, sí, sí. sí. Y pues la actualmente madrina. Estoy trabajando con, madrina. con el sistema CRISPR este y un poquito de la evolución del sistema inmune para mi tesis de doctorado. Bueno, para los que no saben qué es CRISPR, es lo que le... En una plática que di, este, ahí está en Facebook, esa está facilita. <risa> No, lo, lo, lo interesante es que, bueno, no vamos a entrar en eso porque un día nos vamos a pelear con esas cosas de los transgénicos muy pronto, pero básicamente es el sistema inmune de las bacterias y resulta que nos sirve para hacer cosas bien interesantes. Actualmente Casualmente se las, está, se las están inyectando algunas. Eh, no es, cierto. Es, es una les... herramienta muy genial. Es una vacuna. Este... <risa> no, cállate. Que bueno, justo de eso vamos a platicar hoy. En el título del programa lo tuvimos que editar porque este... Las Como redes no somos sociales. Dependencia oficial, nos vetaban porque, por hablar de cosas. Ajá, este, entonces cuando aparecen ciertos términos en, en las publicaciones, pues existe cierto veto y ya nos mandan al, al bote de basura, ¿no? Entonces, este pusimos un título muy general, muchas gracias a los que nos están acompañando, porque creemos que es un tema de interés. Actual, digo, tenemos más de un año y medio encerrados por una enfermedad y afortunadamente ya ha estado habiendo afluencia de vacunas para diferentes poblaciones. No sé ustedes cómo la han vivido en sus diferentes lugares. Acá en el norte se ha visto como que de repente medio medio retrasado, sobre todo en las, en las ciudades grandes, ¿no? Porque se vacuna primero en, los, en las locaciones donde hay menos población, este, y se deja al último a las ciudades, que en mi opinión, que sabemos que aquí siempre es la opinión de cada quien, este, debería haber sido al revés, porque donde puede haber más contagios es donde hay más gente. Pero bueno. Pero ¿Cómo no les ha ido a en, en pelear con, con ¿Un doctor favorito de nadie este, ya, las, las decisiones se tomaron o no nos toca a nosotros hablar de ellas? El día de ¿No hoy, no, hoy vamos a hablar de mitos de la vacunación, después hablamos de epidemiología avanzada, porque ya todos somos epidemiólogos en esta pandemia, ¿no? Oh, sí. Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es que les vamos a explicar por qué estamos hoy aquí. Aparte que ya queríamos sacar un híbrido así metiche entre todos nosotros, Este, pues también resulta que Omar hizo un condensado de los mitos de la COVID-19 y se andaba viralizando. Entonces yo le di, bueno, viralizando en ciencia es ocho compartidas y cuatro likes, entonces claro. bueno, fueron nueve sí. y quince compartidas, entonces yo dije, wow, es un éxito, ¿no? Entonces, este, le dijo, y vamos a hacer algo, porque lo importante no es, es no es decir, ay, eres una antivacuna, y tac, tres cachetadas, no, no, no, nosotros tenemos razones científicas, tecnológicas, las cuales apoyamos la vacunación y las estrategias moleculares del diseño de estas vacunas, pero ese tampoco es el tema de hoy, Hoy vamos no, a romper a, a, algunos para, mitos. Para nuestros cuatro fans, vamos a platicar acerca de estos mitos. Déjate, digo que tenemos récord de audiencia. O sea, cinco. <risa> o sea, cinco. Es que bueno. dos veces. No, es que, es, es que se conectan mi mamá y mi papá en distinto aparato. Ah, sí, claro. <risa> es el truco, es el truco para que se vea como que mucho. pero sí, pero Bueno. ¿Quién va a ser la primera? ¿cuál va a ser el, el ¿Quién quiere debatir el primer mito? Vamos a platicar. A ver, yo voy, les voy a lanzar la pregunta de acuerdo al, al documento de Omar. Punto número uno. ¿Se pueden retrasar todas las demás vacunas de rutina hasta el fin de la pandemia? ¿Sí, no y por qué? ¡Wow! Me contaste. O sea, yo la tengo que contestar, o, o Omar, ¿no? Fue el que... ¡Ah! ¡Lola ah, vale, vale. racha abierta! ¡Vamos! Pues, ¡A uno, dos. En, en una forma general, no, no se deben de retrasar. La situación actual con, con respecto a la vacunación contra la COVID-19, pues sí ha hecho que la gente, pues, deje de ir a, a recibir sus inmunizaciones que normalmente deberían de estar haciendo, por lo mismo de que los hospitales están llenos, porque lo mismo de que tal vez... Hay algún tipo de, de situación ahí que les, que les dé miedo o algo, pero en realidad el mantener la estructura de, de las vacunaciones rutinarias es ideal y es necesario, porque ahorita todo mundo, el mundo, científico, médico y, y la gente en general, está muy enfocado en la COVID-19. No obstante, eso no significa que dejaron de existir todas las demás enfermedades. Oye, es que ¿dónde me dejas entonces la tasa de mortandad de influenza, de tuberculosis, que son millones de personas también? Bueno, la, la, la... No sé hoy, pero la enfermedad con más muertos todos los años, desde hace un chorro de años en el mundo, es tuberculosis, ¿no? Exactamente. Por, por millones cada año. Sí, incluso cuando inició la pandemia este, eh, de la, de la COVID-19, Empezó a haber un pico en casos de sarampión este, en Ciudad de México. Entonces, hay, ahí también tienen que ver los antivacunas verdad. un poquito, pero sí. hoy no vamos a pelear con ellos. No. Bueno, si quieren? Espérate, espérate. Vamos vamos, caminando motores. Yo ahí nada más quería agregar, este, pues mira, de que se puede retrasar tal vez sí, porque haya, o sea, digo de no se deben de retrasar, es decir, no me espero hasta que me vacune, pero de que se puedan retrasar es una realidad, porque posiblemente, pues nuestro honorable sí. sistema... <ríe> no haya destinado, no haya comprado las vacunas y sobre todo no las haya mandado. Aquí puedo decir que aquí en, aquí en Yucatán tenemos un problema muy, bueno, no solo, en todo en México, hay un problema muy fuerte no solo en vacunación, sino también en abastecimiento de medicamentos. Entonces, sí. digo, lo ideal, como bien dice Omar, es, me toca mi vacuna de la que tú quieras, la acepta, acepta valente, la no sé en qué número van ya, Cualquier tipo de vacuna que le toque al, a los niños, a los tétanos, a etcétera, pues ve y púntela. Quien no haya, bueno, ya es otra cosa. Sí, claro. Y de hecho, tal vez no especifique en el documento, pero esto también va un poco más dirigido a, por ejemplo, padres este, o madres. Porque si bien está bien definido cuál es el orden con respecto a, uh -huh. a las vacunas que se le tienen que dar al infante o, o al neonato pues, es más, eh, iba más por eso, pero igual también, como tú mencionas, si no hay, pues, ¿qué hacemos? Es que también, eso. como mencionas, es, es diferente en, en infantes y en adultos. Por ejemplo, eh, yo estoy esperando mi vacuna de COVID-19, que no, afortunadamente yo la tengo, ¿no? Y me corto con un fierro viejo que sabemos que me tengo que ir a poner la antitetánica, porque si no, este, me puede dar algo, ¿no? Quedas como, sí. como cheto de los torciditos Exacto, y entonces ¿qué haces? Dices, no, pues no me vacuno porque estoy esperando la del COVID pues claro que yo no quiero quedar como cheto entonces voy a ir a ponerme mi vacuna, ¿por qué? Porque no es porque si yo tengo gripa voy a descuidar mi diabetes, por ejemplo Exacto. Realmente no podemos priorizar una enfermedad contra otra todas existen Y, y todas por más son importantes que Claro, o sea, por más que estamos encerrados y que a veces pensemos que, que la vida es complicada y que ya nunca vamos a salir y que no vamos a salir de esta, no es como que si eres diabético te vas a comer tus 10 pasteles porque a lo mejor mañana no amaneces vivo. O sea, realmente tenemos que cuidar todas las condiciones médicas porque sabemos que hay muchas que incluso actúan juntas, actúan para podernos este, perjudicar un poquito más. Bueno, la OMS dijo que nada, que los esquemas de vacunación deben seguir. Por y que supuesto. No, y ¿Sí? que no se debían de suspender, porque hasta esas mismas líneas de distribución que se mantengan activas, podía facilitar la distribución de las nuevas vacunas. De hecho. Sí, pero bueno, no se debería, la conclusión es no, no se debería. Así es. Hay, hay sí, algunas menos peligrosas que otras si no te la ponen a los seis meses en vez de eso te lo ponen al año, pero por algo está muy marcado en qué momentos, porque es el momento que tiene un mejor efecto y sobre todo es para proteger a la, a la, a la niñez, ¿no? Que es el único espacio en el cual es obligatoria por ley la vacunación. Pero bueno, en conclusión. Sí, si vacuna, ponga. sí, sí, sí, vayan, vayan, lleven a sus niños, a sus sí. nietos, a, sus, a su familia, a su familiar, se pongan todas sus vacunas, digo, entre mejor reforzado esté el sistema, entre más este, protección tengamos, pues, tenemos más oportunidades de, de contarla para mañana. Sí, así como, claro, claro. como dice Chava que hay que actualizar el sistema de, de antivirus, hay que, hay que estar al pendiente de eso. Sí, es, a mí es. me pusieron adenovirus, no, no coronavirus. Pero bueno, ese es otro detalle que luego pelearemos con eso. ahorita está en la siguiente pregunta. Pero bueno, este, entonces, conclusión: no se debería suspender. Y si hay vacunas, vayan y pónganse. O eso sí, de que dicen que si te ponen de influenza, te protege de coronavirus y otras cosas. Bueno, no hay nada que sustente al día de hoy esa información. Aunque la influencia y el coronavirus se parezcan mucho. No hay nada que lo sustente. Sería un milagrazo. ¿Sí? Entonces, vamos con la siguiente mito que nos platicó mi estimado. Déjenme ah, que le atine. A ver, yo me echo. Mito número dos. Las vacunas contra la COVID-19 fueron desarrolladas demasiado rápido para ser seguras. Y, sí, este... y aquí son varias, varios hilos, varias libras. Sí, porque... Porque sí, yo escuché este, este argumento incontables ocasiones. Yo escuché de que cómo va a ser posible si no hay, eh, eh, sí. o sea, si no hay para el cáncer, si no hay para esto, ¿cómo lo hicieron así para devolar? Bueno, una, eh, los coronavirus no son nuevos. Este, desde el 2003 que, que hubo el primer brote de SARS, se volvieron las estrellas de los virus, entre otros, obviamente. Claro. Hay, hay un montonal de información acerca de esto. La otra, las vacunas basadas en RNA mensajero no son algo nuevo. De hecho, la primera, el primer uso de, de RNA in vivo para la producción de una proteína, que bueno, esos son otros rollos, data desde 1990. Y desde 2005 más o menos ya había propuestas y había ya eh, diferentes vacunas realizadas con, con esta base. Entonces, no, no fue rápido. Lo que también tuvo mucho que ver es de que de un día a otro el mundo estaba haciéndole caso a esta enfermedad, lo que permitió y facilitó que entre grupos de trabajo de investigación, que entre mismos médicos, que entre toda la, la gente que está detrás de esto, pudieran colaborar y pudieran compartir información, que en teoría es como debería funcionar toda la ciencia, pero pues en este caso fue como que enfocadísimo. Eso sería es, como muy genial, es, que es, todos es, colaboraran, que todos es, se compartieran es, la información, que nadie se quedara con la información aquí guardadita para mí, para mí. Y sí, efectivamente, eso, eso daría pie a que no solo esta vacuna, sino muchas otras, se desarrollaran con la velocidad con la que se hizo ahorita, ¿no? Entonces, ¿sí Aparte de lo que mencionó Omar, este, mi, bueno, nosotros yo sé que sí, pero pues igual para el público, hay una frase muy famosa atribuida a Isaac Newton, que mi más es poniéndome sobre los hombros de gigantes, y justamente se refiere a que ya había investigaciones previas, no era, no era una investigación que no sabemos qué onda, no sabemos por dónde le vamos a entrar, ya había algunos precedentes, y eso ayudó a que pudiera... Desarrollarse de una manera más rápido comparado con las primeras vacunas que existieron, que tardaron pues decenas de años. ¿no? Además de que actualmente tenemos incontables recursos bioinformáticos, los cuales aceleran el, el poder encontrar pépidos específicos, asistencias que puedan ser de interés. Todas estas situaciones pues no se tenían hace 100 años o no sé, en los 1700, cuando se desarrolló la vacuna contra la varicela. Entonces, es, es un conjunto de situaciones claro. y es un punto medio en el que estamos actualmente. Pero bueno, lo que Omar quiso decir es <risa> que antes no teníamos toda la información que tenemos hoy. Hoy hay unas bases de datos que son una especie de libro totototes en línea, donde tenemos la información de qué genes hay probable función, cómo los activamos, y un chorro de cosas de ese tipo entonces cuando nosotros tenemos un virus ya sabemos más o menos qué va a generar esa secuencia de ADN o de ARN, y decimos ah, esta es, la, esta es la llavecita con la que acá llega acá la célula y le abre la puerta, ¿no? entonces ya sabemos a dónde atacarle sin necesidad de tener que aprendernos todo su ciclo de vida exacto, digo, hay que entenderlo algo, mucho de esto si cae ligeramente en lo experimental pero está basada en bases teóricas bioinformáticas muy fuertes Exactamente. ¿sí? pero bueno déjenme les cuento algo, no sé tampoco es tema de hoy, ¿verdad? pero bueno ya saben que así es uno y es ñoño bueno, yo, uno, uno estaba yo estaba buscando de precisamente, Ay, vamos a hablar de vacunas ¿no? vamos a muy acá muy, muy hipster y, y uno como biólogo y como biólogo molecular de repente dije, bueno, ¿y cuál fue la primera vacuna? y como biólogo yo dije, ah, Luis Pasteur bueno, pues no. No, no, Resulta no. Resulta que desde los turcos, mucho antes, es más, en el año 500 ya hacían virulaciones en China, que era agarrar animales enfermos, le cortaban a alguien el brazo un pedacito y le ponían la llaga para que se inmunizara. En el año 500. O sea. O con unos instrumentos así largos que eran como un pojotito, le soplaban en la nariz. <risa> o sea, no, de hecho, no que pena. Que también en algunos de estos intentos ya de los de un poquito, a lo mejor después, casi creo que te van a elegir así, que ¿en qué avena quieres que te pique? Y pues ahí Y y lo... sí, nomás te decían, pero sí te va a doler, ¿eh? <risa> claro. Sí, así es. Pero bueno, la conclusión es esta. ¿Fue muy rápido? Sí. sí. O sea, sí fue muy rápido, pero hay una razón es la belleza sí. de la ciencia y el momento que estamos viviendo de biología molecular. Y la, dispos el la, la disposición, la compa el, el compartir la información, oh. el uso del, de los recursos, el uso del internet, el uso de la comunicación, de todo tipo de comunicación. ¿Sí fue rápido? Sí. Bueno, pero que aparte, fue rápido. pero aparte hubo un tema muy importante mm -hmm. que no lo han querido decir en de ningún lado. Cuando fue la influenza, que fue cuando quitaron el término de pandemia, el término de pandemia ya no existe y se llama este, alerta, ¿qué? No, alerta sanitaria de importancia internacional. Mundial. Mundial, así, o sea, va a haber pedos en grande en el mundo, ¿no? Entonces, como cuando se dieron cuenta, imagínense, hace, ¿qué? 12 años, 14 años, con la influenza, que los estrategias para detectar un brote, que después se volviera epidemia, y después tuviera más de cuatro países, cinco países, para poderlo llamar epidemia, ya no daba tiempo porque aquí la cantidad de vuelos se fueron a cinco veces más, diez veces más, la, la, la, la migración entre países, etcétera, etcétera, ocasionaba que fuera imposible retener una enfermedad como antes. Exacto. Y nos, de, nos debieron el protocolo, porque no lo han publicado al día de hoy, el protocolo de contingencia. Estamos en ensayos en cuanto al protocolo, pero... Pero... Pues había que actuar rápido porque si así miren cómo... Ya nos, está, ya, ya nos estábamos muriendo muy rápido. Pero es que yo lo sigo diciendo, esta es una sindemia. Nos agarraron gordos, diabéticos, hipertensos, cansados, todo. O sea... Tristes, ojerosos y sos. sin ilusiones. Creo, creo, que, creo que igual se puede resumir a que sí fue rápida, pero fue efectiva. Todavía vamos a medir qué tan efectivo fue todavía tenemos información preliminar parece ser que va todo bien pero la verdad es que nos faltan datos para saber cosas como la inmunidad a largo plazo y otras cositas que son necesarias para saber si una inmunización fue efectiva ¿no? porque ahora están hablando que tiene que haber de vacunación cada seis meses, bueno qué tristeza ¿no? se irá viendo sobre la marcha exacto y pues bueno, y bueno, el mito número tres que tiene que ver con el anterior. No hubo suficientes participantes en las pruebas clínicas para declarar segura la vacuna. Van. Ok. Sí hubo, sí hubo miles de participantes. La situación aquí creo que fue más mediatizada por los diferentes países en donde se estaban generando las vacunas. O sea, mientras que en algunos países que fueron los primeros que sacaron los, los proyectos o las, o las propuestas de vacuna, pues ya habían tenido su, su tiempo para poder tanto recolectar gente, hacer las inmunizaciones y además tener un seguimiento de los pacientes o uno de los individuos que fueron este, inmunizados. Entonces, eh, de forma directa no no fue así porque como cualquier otra vacuna cumple con todas las las regulaciones que deben de llevarse a cabo y todas todas estas pautas que deben de seguirse para poder asegurar que no te están dando cualquier cosa. Claro, estamos sí. de acuerdo. Sí, como bien o decías, sea. ¿no? No es como que no se supiera a qué le a íbamos como a tirar. que, ¿no? es o sea, es como justo, que justo así no. se conecta con lo anterior, ya se sabía, ya había estudios, ya había algún tipo de, de, no sé, de herramientas que pudieran implementar para agilizar eso, pero sí hubo pruebas en todos los niveles de, de pruebas clínicas y fue así que se aceptaron. Si bien muchas fueron aceptadas como en, en estado de emergencia, aún así seguían siendo seguras. Bueno, ahora hay que aclarar lo que dice el protocolo. No fue muy chico, sí, sí lo fue. Bajo condiciones normales, que no hay una alerta sanitaria y no estamos en el momento ahora, probablemente hubiera sido más grande el, el, el, el espacio muestral, si hubieran esperado mucho más tiempo para ver si no había este alguna secuela, consecuencias, este efectos secundarios no deseados, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta algo, Estaban, se estaba haciendo un drama, bueno, perdón, no voy a decir verdad. se estaba haciendo mucho... este mucho, mucho, vaya, había mucha polémica, por, porque la, por ejemplo, la marca, había una marca que estaba causando trombosis, más o menos una probabilidad de trombosis de creo que de tres casos en siete millones, bueno, la aspirina tiene una, una probabilidad de trombosis mayor, y las pastillas anticonceptivas tienen una capacidad de trombosis mil veces mayor, entonces, todo medicamento incluyendo la aspirina, tiene efectos secundarios probables, y se lo casi estoy seguro que la mayoría no había agarrado su aspirina para ver todas las cosas que dicen ahí que te podían pegar. Entonces. No, es más probable que te atropelle un camión de cerdos, ¿no? O sea, realmente. <risa> <risa> sí, sí. <risa> sí, sí nadie, la verdad es que bien, o sea, nadie se toma, la, el, el, la muy pocas personas se toman el tiempo para decir, bueno, estoy tomando aspirina, el, el, el cantidad, la que quieras, medicamento para la, la indigestión. Este, ¿Qué otros efectos tienen ¿no? el ibuprofeno, ¿no? por decir? Justo ¿no? eso, ¿no? Los, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, la gente se los toma como si fueran tic-tacs. Ay, sí. me sí. dolía. órale, eso. Venga, una pastilla, es ¿sí? Ese tipo de situaciones este, pueden ser más problemáticas, en, en consideración de porcentajes de, de peligro que es la misma vacuna claro en, así, es más ese refresquito negro que le echan su, su, su agua espirituosa es mucho más peligrosa que la vacuna pero bueno no por algo somos el primer el lugar per cápita en el mundo en consumo de refrescos, ¿no? Sí, de hecho me ganaste, yo me iba a meter un poquito, voy a ser un poquito más dramática, la alimentación Ay. de los fines, nada más por decir, o sea, la alimentación de tus taquitos de todos, cada dos, tres días, que la torta, que eso, eventualmente, va, es más, tiene más posibilidades de causar una aquí, <risa> o sea, que, que una, que la, que la misma vacuna. E incluso, claro. si, si, me, si me permiten agregar, el refresquito ese, a diferencia de las vacunas, hay por todos lados, este, eh, ¿cómo se llaman? Este, publicidad, hay, hay este, spots televisivos, hasta te la regalan en la calle cuando sacan un nuevo sabor. O sea, la gente está muy acostumbrada a, a un producto, pero que ron, normalmente le hace sentir que es bueno ¿por qué? porque está en todos lados pero no vas a, a no sé, a un centro comercial y es de que vacunas dos por tres este, o cuatro, o sea pero sí, sí, claro. es, sí es muy importante eso o sea, nosotros este, como individuos tenemos eh, bueno, no todos obviamente, pero tenemos eh, ciertos gustos, por ejemplo yo fumo, yo sé que es horrible para mí fumar pero pues, son esas situaciones, ¿no? Es más como que una idiosincrasia y una idea esto, interna personalizada. Muy bien. Pero bueno, entonces la conclusión es... Sí, sí Hugo. ¿Eh? Sí, pero pero... Sí, sí, sí aquí hace hace viene, viene la, la, la, la broma de Erika. De, cuál, de cuál, los que cuál. no queríamos de los que no querían participar en el estudio <risa> ah bueno este he dicho tantas bromas en estos últimos meses que ya no se van a manito y disculpen mi internet bueno, está bastante apestoso el día de hoy bueno la, la, es que este, un día estábamos comenzando y, y nos decían este, que no querían participar en este experimento que es la vacunación ¿no? Bueno, en ciencia, los que no están forman parte del experimento, se les llama grupo control. y están, ¡Ah, claro! No, no, no, están formando parte del experimento. ¡Ay, ay! Para el otro te, te aviso. Sí, quieran o no, son el grupo control. Como saben, en todos los experimentos tiene que haber un grupo de prueba y un grupo control. Al grupo control se le administran placebos, o no se le administra nada, se le administra agüita y saber si el medicamento o el fármaco funcionó, ¿no? Comparando la protección o el porcentaje de éxito con el grupo que se le dio Agüita, pues justo los que no se vacunan son los del grupo Agüita en este caso ¿Pero sabes qué pasa? ¿El grupo Agüita? La diferencia entre ese refresquito y las vacunas es que la vacuna no sirve para lavar el baño Uh -huh. <risa> Un punto para el red. <risa> para pulir y para pulir plata. <risa> ya. Pero bueno, y el mito cuatro. Si ya me dio COVID, ya no me tengo que vacunar. No. ¿Qué opinan? No, señores. No, no, no. Una, no. Una, de hecho, una la Organización Mundial de la Salud comunicados al respecto. Adelante, Omar, perdón. No, que una infección natural no necesariamente es mejor que una inmunización. O sea, igual tal vez las personas dicen, bueno, pues ya me dio parejo, pues ya ando, ando al 100. Pero, <risa> ya, ya existe. Sí, o sea, hay muchísimos casos reportados de personas que se han infectado múltiples ocasiones. Este, personalmente tengo una amiga que ya le dio tres veces y es como de que, pues no, wow. no, es, no, no es por eso. Además usualmente la infección natural no genera la misma o, un, o una mejor inmunidad o sea, ¿por qué? porque la vacuna está hecha específicamente para que tu cuerpo, por así decirlo le des instrucciones acerca de qué tiene que hacer cuando llegue el patógeno que en este caso es el virus pero pues también, o sea, cuando ya te da, pues vino, te amolote, un mugrero y lo que sea, y pues no necesariamente es un no es ese pero, pero aparte hay otra, otra cosa interesante ya ven que es el meme este de que la vacuna es como darle una foto a nuestros anticuerpos y a las células defensoras, para que en cuanto vean al bicho le den una... una, una, una, una un levantón. Un levantón, rápido. Pero las vacunas también llevan coachuvantes y, y potenciadores, como la histidina, como el escualeno, que lo que hacen es que hay una respuesta inmune ma, mayor, sin tantos síntomas. Es, o al menos esa es la intención, ¿no? y esto puede ocasionar que vaya una inmunización ligeramente mejor, ligeramente tampoco es así que wow, sea fabuloso, pero esa es la intención de estos coadyuvantes y estas cosas que llevan ahí, pero lo que es importante ahí es que, cuídense, la sí. mejor forma de prevenir un caso severo de COVID-19, es tener un estado de salud lo más óptimo posible, controlar nuestro peso, controlar nuestra presión, controlar nuestra dieta, hacer ejercicio, comer lo más sano posible. Porque eso de andarle jugando al fantomas, bueno, hay mucho de más. Hasta Pati Navidad está ahorita entubada ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Dígose. Sí, no estamos para esas ¿Ve? cosas. Y Hasta también. Sammy se nos fue de... Y también hay que considerar esto. Si tú eliges una infección natural, es decir, si tú dices, ¿sabes que Ahorita me voy a ir, no sé, al metro me voy a poner a olerle los, los, los cubrebocas a los demás, no sé, o sea, hay, hay gente que podría tener esa esa posición de que no, yo prefiero que sea natural, pero bueno, ¿cuál es el, cuál es el precio a pagar? O los sea, que hacen sus fiestas COVID, ¿no? Ándale, exacto, o sea, es, ¿cuál es el precio a pagar? O sea, en, en últimas, muerte. Y antes de eso, deficiencia respiratoria, deficiencia cardiovascular, efectos a largo plazo, efectos neurológicos, o sea, no es, no es así. Y ya porque te di una vez, no significa que la segunda que vez no te, te va más leve. ¿O qué o te ¿no? va a dar más leve, es correcto? O sea, es, es eh, una cosa que, de, que tienen los virus, que es, para mí es lo más bonito, pero también lo más gacho, es de que tienen esta, esta plasticidad con respecto a su, a su efecto con el hospedero, o sea, Ahí está la situación de que es que a mi, a mi tía le dio y no, no le pasó nada, sí, pero a ti a lo mejor vas a tener un colapso y no vas a saber ni qué onda, no podemos generalizar este tipo de situaciones, eso es de lo que sí, me Sí, cada organismo es diferente, la situación de salud de cada persona es diferente, la cantidad, la carga viral tal vez de la tía era, era diferente a la que tú vas a recibir, o sea, no es como que si a ti te dio poquito, a mí me va a dar poquito, o sea, no. Exacto. No, es como. Aparte, es un virus, este, feminista, ¿no? <risa> Porque le da más fuerte a los hombres. y mata cuatro veces más hombres que mujeres. O sea... Es el <risa> ah, <risa> Bueno, Pero... andrógino. <risa> Pero vaya, lo que, o sea, es eso, o sea, una, no sabes cómo te va a dar, y dos, o sea, ahí estás siendo también irresponsable tú. O sea, si tú ya... No, no, no tú. La persona que, que está decidiendo ya no va a vacunarse porque ya le dio COVID. Estás siendo irresponsable porque si te vuelves a infectar, vas a volver a ser un foco de, de, de infección. Y como estamos viendo ahorita con, las, con los eh, casos emergentes de personas ya vacunadas en Estados Unidos con la variante Delta, se ve que hay una carga viral aumentada en estas personas y por eso es de que pueden infectar y, y se infectan de una forma ya así, no, no asintomática. Entonces, sí, eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahorita la, la variante Delta está también dentro del país, entonces es algo que también se tiene que tomar en cuenta. Que, que mira, ese es una, una, un aprendizaje muy grande que tuvimos al inicio hablábamos, sí, en cuanto llegue la inmunidad del rebaño, y no sé qué tanto, pero la inmunidad del rebaño cuando se, bueno, para empezar es un concepto de ecología, ¿no? Y no Siempre... había una movilidad como la que hay ahorita. Exacto. ¿No? Sí, sí. Con la movilidad como hay ahorita, pues no hay manera, y, y yo lo sigo, ah, ya te tuviste que cambiar. Pero ah, yo ah. lo que creo, fíjense, es que no, nosotros comimos más tierrita que los jóvenes, por eso nos <risa> Yo, yo creo que sí, tiene que ver, ¿eh? que Agua de la, llave. Más, es la una, llave. Es una posibilidad. Los no dulces que, que tenían plombos. Los no, dulces que micro... tenían plombos, ¿sí es cierto. Eso nos dieron sí. power. El microbioma no, pues, temprano es importantísimo. No, pues ahí está sí, la, Definitivamente. La ahí está la teoría de la higiene. O sea, durante tantos años dijeron que todos los parásitos intestinales eran lo peor del mundo y que no te debían de dar o sorpresa los países en donde había mayores casos de parasitosis él era como un campo de batalla para el sistema inmune y de entrenamiento Entonces, exactamente te, tendrías toda toda razón con respecto a eso de la bueno yo nunca con mi tierra que me acuerde pero, pero sí, pero, de, pero, sí acuerde. pero sí era de que me compraba la, la raspa de la calle que hacían ah claro con agua Pero de la que, llave, los taquitos ¿dónde? los taquitos de ahí del metro, claro. lo de la esquina de donde, del centro donde agarrabas el camión y que ahí pasaban todos los camiones y levantaban no, el polvito y el smog, llovía. Y y fácil, y a más fácil, más fácil. Se desbordaba. ¿no? ¿Dónde estás? En la, en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Allá el promedio de coprofagia al año es dos kilos y medio. Entonces. <risa> Entonces, no me digas Datos que no. en tierra! Si <risa> no, pero ese, sí ese. Sí, sí, sí, tiene que, sí tiene que ver eso Porque pues también está, está la, Lo contrario de, de la misma teoría de higiene De que en los países Que tienen mayores medidas preventivas Para evitar este tipo de parasitosis Se, también, se vuelven inútiles <risa> No, se vuelven más, más Susceptibles, susceptibles. O sea, sí, No tienen pero, experiencia sí, no, que, que no, el... no, no tienen barrio Claro, eso es que <risa> Falta barro, Por eso la mugre es necesaria. Sí, tantita sí, sí, sí. mugre, tantito todo. Una nadadita ahí en, en los popodrilos en Veracruz y cosas así. Sí, sí, sí. Ahí o sea, no todas las playas de México mindos. tienen ahí su descarga directa y ahí sí, ahí sí, está tratada el agua, pero bueno. Ya te dicen bueno, no tratar, pero no te dicen cómo. Una pregunta, porque yo con eso de que me conecto, me desconecto y estoy valiendo este chetos el día de una transmisión. ¿Seguimos en el mito 4 Sí, ya, ya, vamos, ya, para vamos, ya a pasar vamos para cinco. Okay. Solo, solo, solo queremos recordarle a todos los que nos están viendo. Si quieren comentar algo, además, si quieren entrar acá en lugar de Erika cuando se sale, pueden venir con nosotros. Y si no bienvenidos esperan, Déjenos ahí en los comentarios lo que quieran decir y si tienen un mito que no hemos hablado, también ahorita nos peleamos. Ustedes saben que esto es para cafetear un poco la ciencia hasta ahorita voy a hacer una, un recuento de, de, de comentarios, hasta ahorita puros comentarios, muchas gracias a todos por vernos y pues bueno, comentarios de saludos, muchos saludos, saludos para todos, todavía no nos avientan mitos de ustedes pero pues dense, dense, al final lo vamos a, hacer pero bueno, a ver cómo va este y... mito a mí me gusta porque dicen, la vacuna va a alterar mi ADN mi respuesta es, ojalá Ojalá. Exacto, ojalá. No es tan fácil, o sea. Porque hay una resistencia cruzada, intrínseca, que son fragmentitos de virus y otras cosas de infecciones pasadas. El coronavirus y la influenza nunca entran al núcleo ni las vacunas de ARN. Las de adenovirus virus, sí, pero, ¿tampoco? No, digo, me refiero a lo anterior. está confirmando lo que tú decías. Ajá. Muchas gracias por confirmarme. Se quedan en el citosol, que es básicamente, si, uno nos, si nos imaginamos, la célula es como que si fuera una pelota morfa y ahí está nadando todo lo que está dentro de la célula en medio o por alguno de los extremos, dependiendo de qué célula es, está el núcleo. Todo lo demás es como que en medio para que se puedan transportar todas las cosas que están dentro. La vacuna y particularmente el RNA mensajero de algunas de las vacunas, porque no todas lo, lo utilizan esta... Sabía, esta, sí. esta plataforma este no entran al núcleo qué qué quiere decir esto adentro del núcleo está resguardadito nuestro DNA y el DNA solito tiene suficiente para mutar y para hacer lo que quieras o sea, no necesita una vacuna pero sí estaría chido que no sé nos nos saliera que viéramos de noche o que, ah, que nos, sí. nos salieran alas un rollo así <risa> Además, no visto demasiadas películas. Oigan, yo me vacuné y me salió una abeja en el brazo. <risa> no, pero sí. Y de, y de hecho ahorita que que comentaban esto es está muy relacionado con lo que a lo que hemos sido expuestos con respecto a este tipo de cosas. O sea, lo primero que me preguntaron este, eh, es de que güey, se va a hacer un apocalipsis zombie, yo así de que... ¡Ojalá! Para que ya pueda ah, sacar, por favor, no, todo lo que ha aprendido la, en tantas pelis. La simple idea de manufacturar un virus y que el virus haga exactamente lo que tú quieras, no, no, pero... no o sea, es... ¡No lo hace ni para las vacunas! No, fíjate que al principio a mí me preguntaban mucho en las clases, este, en la facultad, que... ¿qué tanto podría ser que este es un virus que se creó por científicos locos para controlar la población mundial? Les dije, pues si ese fuera el caso, la neta, qué chafa. O sea, qué chafa le salió. O sea, yo sería tintanos, al final de cuentas, para, para, para poder cuidar nuestro planeta, ¿no? O sea, realmente no es algo que se haya creado, es, es imposible. Y como dices, o sea, realmente tienen, existen muchas vertientes de pensamiento. ¿Y de... Queremos aclarar que va por la tierra, no apoya el tanonicidio, ¿eh? <risa> no, no, es no, broma. Pero, pero lo, que, lo que mencionas también tiene que ver mucho con, con este asunto de que existe todavía en la comunidad la, la idea del científico loco encerrado en su laboratorio. Una tienes que ser un multimillonario porque todo está carísimo, dos, sí, sí, sí. Solo, no. No, solo no haces nada, necesitas... No, espérate, y luego en estas instituciones que no hay ni cloro, ay, vas a tener reactivos para andar haciéndote menso en un esquina. Ajá, no, ya mero. Comprar los equipos que se requieren para estar haciendo estos tipos de experimentos y Estoy ¿no? células, virus. O sea, nada. Hay instituciones en las que no tenemos ni papel de baño, digan, pues no. No, y, a, y aparte, es eso es. Hay, hay muchas más industrias involucradas en el daño permanente, no solamente a la población, sino al medio ambiente. O sea, no, no va por ahí. O sea, no. no va por ahí preocupa tu salud, deja de comer alimentos super procesados sí, garra, el azúcar es, el azúcar es el sí. mal, ya, metabólico ya. ya después nos peleamos y uno de cada 20 millones podría darle un trombo <risa> sí. pero bueno, bueno pasemos eh, eh, al siguiente no, mito espérate, aquí ta también nos, nos está preguntando Carlos Acobos que bueno, es un mito que, que ahorita sigue, ahorita tocamos ese mito de que si nos van a dar internet con la, con la, con la, pero bueno, ahorita llegamos para allá, falta como. ¿Saben aquí. qué? La, la, la, res, la, respuesta está bien fácil, yo ya oh, me vacuné, ah. ya me conecté y me desconecté como cinco veces porque no el internet tiene, internet nomás está funcionando, no tiene, porque así es que no, no, no tengo 5G ni, ni 10G, o sea, realmente ah. seguimos con el internet piojo con el que seguimos trabajando con ustedes, transmitiendo. <risa> Pero bueno, aquí, de hecho aquí está, mira, mito 6, las vacunas contra COVID-19 contienen un microchip que para amenazar en mi cuerpo. Yo te cuento que tenía un perrito que sí traía microchip, ¿eh? <risa> ah, Pero claro. Cuando lo vacunen y no sé qué, le, le, le, querían más al perro que a mí, déjenles cuento. Más, más no, pero luego en... los perritos les pones el chip de GPS, ¿no? De localización sí, para cuando sí, se pierdan. Sí. Y del certificado de pureza racial y del pedigree y no sé qué tanto. Salen carísimos. Imagínate yo, que yo están la... batiendo ese tipo de cosas. No, pues, ¿a qué? ¿de dónde? Si no tenemos ni, de, ni de hecho, vacunas me, ni medicinas. Me, me da risa que con, con este punto en particular mucha gente me dijo, oye, ¿por qué pones eso? O sea, es, es obvio que no es así. Pero realmente no, o sea, en Estados Unidos, una, un gran porcentaje de las personas que no se quieren vacunar es porque piensan que Bill Gates les quiere poner un microchip. O sea, digo, sí es sí es risible y lo que sea, pero dentro de, de no conocer realmente cuáles son estas cosas mm. o cómo es que funcionan, muy fácilmente te puedes dejar llevar por este tipo de comentarios. Y más no, por eso me puse una marca de, de, de, de Europa. No, la americana. Ah, Pero ese... es que, bueno, aparte del tema de, de Bill Gates y de si nos quieren poner un chip y nos quieren controlar, creo que en Estados Unidos ha ocurrido un fenómeno que ya hemos venido viendo en, en los últimos años respecto a los movimientos antivacunas, que aunque hoy no les vamos a echar la mano tan fuerte, este, pues sí es conveniente mencionarlo. Yo voy a platicar algo anecdótico, ¿Algo? Eh, que es que... Aquí en México, muchas personas anduvimos batallando, entre comillas, o sea, buscando la vacuna. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, o sea, todos tenemos miedo. Actualmente, este, después de la vacuna, yo ya me siento con un poquito menos de miedo, sin embargo, me sigo cuidando exactamente igual. Aunque, por supuesto, el factor psicológico de sentir que a lo mejor si me enfermo ya no me da tan grave, o ya no voy a caer al hospital, o ya no me voy a morir, es muy importante. ¿Qué pasó con nuestros vecinos del norte? Pues resultó que los vacunaron a muchos con la primera dosis y les dijeron que si se habían sentido mal, pues hasta ahí la dejaron, que era voluntario si se quería poner la segunda dosis. ¿Qué ocurrió? A muchas personas les dio dolor de cabeza, a muchas personas les dolió el brazo, les dolió el brazo con la vacuna y decidieron que ya no se iban a poner la segunda dosis. Y a mí me dio un chorro de coraje porque dije, nosotros aquí en México batallando, queriendo cazar la oportunidad para ponerte una vacuna, las personas que tienen recursos han viajado, están tomado vuelos a otros países, a otros lugares, para poder tener la oportunidad de vacunarse, no todos estamos en esa posibilidad. Y entonces dices, joder, porque te olió la cabeza, puedes acabar en el hospital, puedes acabar muerto. Tal vez hay muchas personas que afortunadamente no han tenido casos cercanos de COVID grave, no han tenido casos cercanos de muerte por COVID, yo sí, yo sí, y puedo decir que da miedo, da pánico, perder a miembros de tu familia, perder amigos cercanos, perder a personas, da pánico, y te da pánico morirte en ese escenario, que ese escenario es un escenario horrible, solo en un hospital, porque ya no van a permitir que tu familia entre a ver. Eso es lo más triste, y eso les debe dar más miedo que un dolor de cabeza o que si me dolió el brazo o que si me dio tantito dolor de cuerpo. Mi experiencia, no sé per Mi experiencia personal a mí me dio la re reacción más o menos fuerte la, la vacuna. Me sentí un día relativamente mal, y les digo una cosa, lo pago 10 veces de ser necesario, lo vuelvo a hacer 10 veces, si sí, eso me va a dar la tranquilidad de pensar al menos, porque obviamente no sabes si mañana te atropella un camión de cerdos, insisto, que no me voy a morir por esto. Pero ¿sabes qué? También hay que estar, aunque nos quejemos mucho, estamos dentro de la sección privilegiada a nivel mundial que ya tuvo la inmunización. Hay ¿Sí? una gran cantidad de países, incluyendo Latinoamérica, Afra, África, mucho de Asia, donde no están llegando las vacunas, ¿no? Y aquí apenas vamos por el veintitantos, treinta por ciento de la población en edad de riesgo, ¿no? Entonces, hay que irse sí, la pone. Hay una desproporción enorme respecto al, al, al, a cómo se están dando las, las vacunas. Uh, Nature sacó hace poquito esta, esta figura, es, es una, una gráfica, en donde tú ves que obviamente los países con más dinero son países que ya tienen muy elevado este porcentaje de población vacunada por completo y otros países que, como tú dices, no tienen ni uno. O sea, eso también Exacto. es Exacto. Muy, muy importante. Y con respecto también a lo de los movimientos antivacunas, este, uno piensa que a lo mejor es algo nuevo, pero en realidad los movimientos antivacunas empezaron en 1,700 igual. Con la, eh, con la viruela, o sea, y todos basados o con el racionamiento eh, de la crítica con respecto a miedo a ideas eh, religiosas o a escepticismo científico. Entonces, es exactamente lo mismo que está pasando ahorita. O sea, siempre va a haber alguien que diga: No te pongas el cubrebocas porque el, las toxinas que salen de tu boca, o sea, siempre va a haber algo de esto, pero pues que por eso. Se lave la trompa, ¿no? <risa> que una vez una, una señora me dijo es que es malo que usen cubrebocas porque cuando tú, as, cuando tú aspiras y, y expiras este, se queda todo ahí y te intoxicas y yo ¿De Ay, pues mejor dile que, que ahorita una de cada ocho personas de, que tienen muerta prematura es por mala calidad del aire y el calentamiento global también es de eso y no se preocupen. exacto y nadie se queja sí. entonces bueno es entonces tu número dos. Siguiente. La que quiera, la que quiera o el que quiera. Va, va, va. No necesita utilizar mascarilla o equipo de protección personal una vez que he recibido la vacuna. Uh, uh, uh, uy. No, no lo hagan. Date, date, pero yo soy máquina. No, o sea, hay, hay una serie de situaciones que marcan el por qué debes de seguir utilizando eh, mascarilla y equipo de protección personal. Una, porque todavía hay gente que se está infectando. Dos, si tú ya estás vacunado, recordemos que la, la, el asunto de, de, de la vacuna no es necesariamente para que no te infectes, es más para que no te mueras. Entonces, tú te, puedes, tú te puedes infectar, puedes andar por ahí como, no, es que yo ya estoy vacunado, no hay problema. Y estás esparciendo virus así súper bonito y, y dándole a todos. Y, además, o sea, ya lo vimos de nuevo saco a Estados Unidos porque no sé, me, me llama mucho la atención cómo han manejado esto la CDC primero dice ya, quítense todas las vacunas digo, las, las, los cubrebocas órale no, sí. todo a la, la vida de, de nuevo a un pico altísimo de casos personas con nuevas, con nuevas variantes personas siendo hospitalizadas no es la pandemia no ha terminado y... No, Estamos en el pico del pico del pico del nuevo pico. <risa> Esta, y, y, la... sube, y sube el piano y viaja el, pia, el, el piano, ¿no? Este, sí, sí, ponte sí, el, o sea, ponte la, el cubrebocas, quítate el cubrebocas, vuélvetelo a poner porque nos está cargando la fregada. Sí. Pues, ¿A dónde vamos a parar? Diría cierto cantante mexicano. Y aparte es conciencia, también creo que tiene mucho que ver con conciencia. O sea, parte de. Al, o la, o la postura de muchas personas que no quieren vacunarse, pues está basada en más como que en un pensamiento egoísta, o sea, de que, pues, ¿para qué? O sea, pero sí hay que ser conscientes, o sea, no porque tú esté ande chido y no, te, y no te dio acá duro el asunto, no significa que, que, que ya se haya actuado. Además de que pues, se ha visto, se ha visto, en algunos, eh, no, con, no con COVID, pero en, en unos países en donde dejaron de, por ejemplo, poner ciertas vacunas y matar ciertas eh, eh, partes de, de lo que es la bioseguridad, este, se regresan, regresan la, la, las enfermedades prevenibles por vacunas. Entonces, creo que debe de servir esta situación como que para generar un cambio de conciencia nacional. de que incluso, Internacional y mundial. De que incluso cuando te da, no sé, te, te da una gripa o algo, ponte el cubrebocas. Si te vas a meter al metro, ponte el cubrebocas. ¿Para qué vas a infectar? este Le vas a dar gripa a 20 personas. más. No, no, Oye, pero, pero, pero hay países en los que el uso del cubrebocas está, está, está acostumbrado ya, desde hace sí. muchísimo tiempo. Sí, sí. Porque como dices, es por respeto. Si yo tengo gripa, no voy a infectar a las 20 personas que están alrededor de mí en el metro. Exacto. O sea, realmente es, es tantita empatía con tu entorno y con, con tus semejantes al final de cuentas. Sí, una vez, ¿te acuerdas? Fuimos de vacaciones y cuando regresamos al CBG infectamos a medio CBG tuvieron que suspender actividades tres días <ríe> por un pequeño... Yo no estaba, yo no complicado. estaba. No, no, no estaba. <risa> fue, fue Poncho, fue Poncho el, el paciente cero. Ah, el bueno, aquí... último comentario de mi parte, no escupan en la calle por favor <risa> neta, no escupan en la calle en la cancha de fútbol, por favor el... <risa> un comentario pero, pero, pero eso, no escupan en la calle, por favor por favor, por favor. Un comentario de la doctora Chela. Este, bueno, ella nos comenta, eh, los países que han vacunado a su población es porque son autosuficientes en su producción de vacunas y no tienen tanta población en la infinita pobreza. Y, bueno, bueno además, hay una política gubernamental para que se produzcan vacunas, medicamentos, entre otras cosas. Pues, bueno, totalmente de acuerdo con la doctora. Este, Absolutamente. Pero, ¿sabes así, qué es lo que pasa triste? en nuestro país? Y otros no como nosotros. Que cuando fue la influenza, fuimos productores de vacunas. Eh. O sea, éramos un ícono mundial en suficiencia en producción de vacunas. Hace unos años. 12, 15, 13. Pero bueno, entonces la conclusión es. Sigue sí, no poniendo ella, el cubrebocas. Sigue cuidando. Danzas. Lávense las manos. manos, por favor. Uno de, uno de Goku, de lo que quieran, de la América, si quieren, pero pónganse el cubrebocas Lávense las manos, mucho, mucho más. Si, si tú estás vacunado, a lo mejor tu, tu vecino de escritorio no. Y tú a lo mejor vas a desarrollar enfermedad asintomática, ya lo vas a contagiar y lo puedes matar. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Aunque te caiga mal. No. <risa> Está bien. <risa> ok, mito ocho. Solamente requiero de una dosis de la vacuna para tener protección contra la COVID-19. Ok. No. Esto es en el caso de las vacunas que no son unidosis. O es decir, las que de primera, primero te ponen una y luego te ponen la otra. No estás, la no estás protegido si es una vacuna de dos dosis con una sola dosis. La razón por la que te la dan es porque son digamos, diferentes componentes que le van a poder ayudar a tu cuerpo a tener una respuesta inmune lo suficientemente, eh, pues... Inmunizadora. Inmunizadora, o sea, y, y el asunto es ese, o sea, de que, por ejemplo, yo conozco... Yo me vacuné, tuve mi primer vacuna el 6 de, de julio y ya me acuerdo que escuchaba gente saliendo este de que ya nos vamos a ir de fiesta, y yo así de que, güey, ni siquiera te esperaste a tener la respuesta, o sea, de montarla, o sea. Claro. Pero no, no, no, no puedes, no tienes protección con una sola dosis si la vacuna sí. es de dos dosis. Es correcto. Tod todas las vacunas toman su tiempo. Las que son de dos dosis, empiezas a tener inmunidad tal vez a partir de la semana 2, 3, 4, después de la segunda dosis. Como dice Omar, no es como que me vacunaron y mañana me voy de fiesta ya con voy, todos la los la amigos. Entrada. Porque, bueno. ¿saben? Ahí aumentan también los casos de, de, es que lo vacunaron y como quiera le dio COVID. Regresamos al asunto del tiempo de respuesta de la vacuna. Si tú te vacunaste hoy y mañana te fuiste de fiesta porque tienes un chorro de ganas, recordemos que a los siete días empiezas a ser sintomático aproximadamente cuando tienes COVID. La vacuna tarda más semanas en hacer efecto. Entonces, si tú cogiste el virus el día de tu vacuna, al día siguiente, un día antes, tres días siguientes, de todos modos vas a desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune todavía no se pone al tiro. Todavía no dice, ah, sí, ya me dijeron qué es lo que tengo que hacer. Entonces, no le echemos la culpa a las vacunas. Echemos de la culpa a que a veces nosotros somos irresponsables, y de eso sí. todos tenemos que saber que formamos parte. Y, y también, y aparte, que, no comiste tierra, está medio inútil tu sistema. Este, no, y también, eso este, igual y puede que suene redundante, pero hay personas que desconocen los efectos que te dan después de, de que te inmunizan. Son, son efectos de que tu cuerpo está reaccionando a esta inmunización. entonces Y qué bueno. Es, es buenísimo, es buenísimo. Cuando, yo, cuando a mí me la dieron en la noche, me dio febrícula y atlércica y dije, ay, qué bueno. Me dormí mal, pero de no. todos dije, ay, qué bueno. Pero yo me, igual, entonces, porque justamente me, me, me sentí mal. No necesariamente, depende del sistema inmune También. de cada persona. Sí, o sea, porque por entonces, ejemplo a mí me dio eso y tengo amigos que dijeron güey, me pasé una semana en la cama. Okay, o hay unos que dijeron, no me pasó nada. ¿Qué dos días? No es que les estén inyectando no, agüita, no. simplemente hay quienes no presentan respuesta ante la vacuna. ¿eh? Para que no vayan a empezar de que ay no están inyectando no, agua, no, agua no. como Duarte ahí en Veracruz, no. <risa> aquí, es, sí. aquí no. Ay, ese o, hijo aquí, de... Sí, hay personas que hasta el segundo presentan una respuesta excesiva, o sea, es, depende de cada uno, aquí es lo único del sistema inmune es, es único en cada uno de nosotros incluso a, a un nivel de complejidad mayor que el genoma, o sea, es, es, es, es. bueno, aquí hay un comentario muy interesante dicen que si yo era fan de comer tierra pues claro, desde chiquito yo sabía que iba a ser biólogo y andaba metido en las montes, probando plantas, todo lo que fuera necesario, naturalista desde chiquito. No, sí, aquí hay un comentario de William que dice que eras fan de comer tierra, pues, pues sí. <risa> Oye, me dio curiosidad saber a, a qué sabe la tierra. Ya que pues no dices, chida, eh, la neta, no chida. <risa> Bueno, es que hay de tierras a tierras, ¿eh? De... Ah, claro, claro, claro. Hay unas que Allá en mi rancho natal, y lo digo no porque fuera fan de comer, de comer tierra, nunca fui fan, pero muchas veces me fui de boca cuando me caía. ¿Por qué? Porque era una niña que me encantaba andar en los árboles y treparme a las bardas y treparme a las casas. Y cuando te caes, eventualmente comes tierra. En mi rancho la tierra sabe saladilla acá en el noreste caliente. Sí, yo, yo soy, yo soy de, de Reynosa, Tomolipas y... No ¡Ah, sé no macho, yo sí, yo también! Ah, bueno, ahí es sí, el que de todo, verano, todos... Ahí hay, hay, hay remolinos de tierra por todos lados, de, de hecho le dicen Reynosa es la tierrosa. Es que Reynosa puede ser modalidad rosa o, sí, o modalidad Reynosa. lodosa. Y dicen, Reynosa la hermosa. Y yo dije... No, es tierra rosa o lodosa, porque cuando llueve, se hacen unos charcotes y unas cosas y te atascas en el auto, los neumáticos, etcétera. Peligrosa. entonces cosa... pues en mm -hmm. mi rancho, cuando hay norte, la, la tierrita se mete en wow. todos lados. Exacto. Pero ahí no sabes en fíjate, porque también vivía ahí, me tocó caminar en malecón con norte, y no sentí ese gusto. Pero bueno, no estábamos hablando de que en la tierra. llegamos no, con el siguiente mito! Pero, no, no, pero Mari, Marilao Cap me apoya, ella también comió tierra y, y estoy seguro que tampoco se enferma, igual que yo. <risa> Tenemos un super microbioma que acá llega el virus Nuevo y nada. Pero bueno, este, lamentablemente a Erika se le ha acabado la pila, a ver si regresa. pero si Sorra, vimos, eh, que con lo Sí, okay, -9. Bueno, ahora, antes de que pasemos de tema No es la primera vez Que se ponen refuerzos Ustedes no se acuerdan, pero de chiquitos Se les entumió la nacha o la pierna Y con la del tétanos La del tétanos es un Hay cinco o seis refuerzos y con varias vacunas ¿No? O sea, no es la única con la que ha requerido refuerzo En la historia Así es. Pero bueno Esperaré a la mejor vacuna o a la vacuna más efectiva Agradece que hay vacunas que te pongas la, la que haya pero ponte algo sí. neta esto esto sí es algo que me preocupa mucho porque lo he escuchado incluso de médicos no te pongas la cancino ponte la AstraZeneca porque como vea es mejor o ponte la wow. Johnson porque es mejor eso no está chido o sea, eso es básicamente decir que es como, como si nos dijeran lo mismo a nosotros si nosotros estuviéramos produciendo la vacuna. Nosotros tenemos la vacuna mexicana. No, no, no, eso no sirve. O sea, es, es, es, no, no, no voy a decir tonto, pero es de que la que hay. Porque, la que te, ok. La que sea. Es mejor que nada. Es mejor que nada. Es mejor que morirse. Claro. Ahí está. Y mira, nos comenta Alejandra Aguirre, que ella tiene 29 años de saltillo no se ha vacunado, pero que le dio COVID muy fuerte, y está viva, que tiene también un, poco, este, tiene un cuadro asmático, y no sé de quién sea médico, pero bueno, vamos a ver. Dice, le da algo de miedo vacunarme, pero si me voy a vacunar, ¿ustedes qué me pueden decir? Que te la pongas. Sí, sí Por favor. Sí, vacúnate, no importa. Yo te igual, ya pasé por ello y ya me vacunaron. Entonces, y si me dicen un refuerzo, me pongo un refuerzo, tres, cuatro, los que me toquen. Vacúnate. Sí. De hecho, yo les voy a decir algo. Yo no tuve ni un síntoma. Ni modo. A mí tampoco, ¿eh? No, no, la vacuna no me, sí, no me dio síntomas. Erika, sí. Pero bueno, afortunadamente, claro. igual, de hecho, durante no, la Dios, enfermedad, yo Dios, Dios. no tuve casi nada de síntomas, Dios, excepto Dios, Dios. al final que me dio un poco de tos. Dios, Dios. Pero, pero pues bueno, o sea, a unos les va mejor, otros les va peor, cada claro. quien habla de que no le va en la feria, ¿no? Claro. Pero fíjate, pero, como, pero como no como no es pálida. Calla, calla calla Sí, si sí, yo, sí, yo era una morena de oro y, y miren lo que me pasó con la vacuna, caray. Se me subió el brillo al 90%. Y se me fue el internet, como pueden ver, con mi transmisión bastante pésima de hoy. Una disculpa a los que nos acompañan. este. No está en mis manos, chicos. Ya sabemos. ¿verdad? eso es, es parte de estar en este tipo de, de claro. misiones que bueno, Ale. Este, para si que vean ya, que Alejandra se dijo. ya dijo que sí se, va, que sí se va a vacunar. Muy bien por ti. Todos, todos, todos, todos, todos, todos. Nos dice Carlos también que debemos recordar sí. que las personas que tenemos alguna enfermedad crónico-degenerativa, sí, claro, eso siempre hay que considerarlo. Tenemos más riesgos de los efectos de un contagio. Además, sí. Si, a esto le agregamos que tenemos una mala alimentación, una vida sedentaria. Sí, bueno, ya está muy marcado ¿no? los agravantes hoy por hoy de la mayoría de las cepas. ¿Cuáles son? Que es diabetes, hipertensión, este, obvio, la edad, el, este, la obesidad, sobrepeso e incluso en algunos lados el, el esfuerzo de, de, de cuerpos muy grandotes. O sea, no solo obesidad, sino también personas muy altas, muy grandotas, como que también tenían cierto esfuerzo de, de, de que, que les podía afectar más. Oigan, pero no se, confíen, no se confíen también con eso, este, con, las, con las últimas variantes yo he estado leyendo más o menos sigo las, las noticias en, en mi rancho y sus alrededores, ¿por qué? Porque el miedo no anda en burro y está habiendo ya decesos de chavos desde 15 años sin comorbilidades, ¿por qué? Porque esta cosa está mutando, entonces tenemos que tener cuidado, ya no es como que los de 40 para arriba somos población de riesgo, no, señores. Todos podemos ser población de riesgo. Como dice William, él sí le hizo reacción porque no comió suficiente dieta. Pero bueno, eh, record, repetimos, hay que hacer lo mejor posible para tener nuestro mejor estado <risa> metabólico oh, wow. y de salud. Ay, digo, no, no es correr un maratón, pero salte a caminar media hora, deja un ratito el sillón, hay que... Hay que, cerrar, hay que cerrar la boca 23 bocados antes no sé, hay varias estrategias interesantes ¿no? no Cuatro tacos menos cuando comas pan, ve a una panadería que esté lejos de tu casa Entonces, claro, te... caminando. Sí, sí, y caminando con tapabocas con tapabocas no, sí, sí, sí. O en coche no importa, está carísimo la gasolina <risa> ah, eso es cierto ¿Sí? ok, aquí fíjate que hay una pregunta, un comentario interesante dice de Ángeles Cabrero la cancino aún no ha sido aprobada por la OMS. ¿Qué pasa si se aplicó la cancino y le acaban de aplicar la primera dosis de AstraZeneca? A ver. ¿ustedes... ¿Qué pasa, No hay todavía reportes suficientes sobre covacunación. No. En Europa hubo un estudio bastante extensivo sobre Astra, primera dosis, segunda dosis, segunda dosis Pfizer. De hecho, fue comunicado uh -huh. eh, Estuvo publicado en el, en el programa Nature, ¿no? ¿Por qué? Porque fue cuando empezaron a, a tener algunos efectos y tal, dejaron de aplicar la vacuna Astra en Europa y la segunda dosis, pues ya no se las podían aplicar, se las pusieron con Pfizer. En ese caso muy particular, sí, donde ya hay una publicación al respecto y un estudio estadístico, sí se puede ver que hay una inmunidad aumentada en el caso de esta co-vacunación. No se puede recomendar, ¿por qué? Porque justamente no hay estudios y nadie puede recomendar algo sobre lo que no haya reportes. Seguimos todavía en pañales en este asunto. Entonces... No podemos decir que no se la pongan ni que sí se las pongan. No, hay información. No. Sí, hay, hay sí no decimos sí ni no. Y, y aparte quisiera comentar, si tú ya tienes una inmunización completa, como en el caso de, de la cancina, pues, dale chance a los demás que tengan su primer dosis, ni siquiera, o sea, porque sí, sí es que mucha, muchas personas me han preguntado eso de que, oye, ya me puse esta, pero me dijeron que si me pongo otra va a ser mejor. No hay reportes definidos de eso, no está claro. Ahorita lo único que se sabe, lo que había comentado Chava, es de que la Johnson Johnson este, probablemente necesita un tipo de refuerzo después de ocho meses, pero esto también son datos preliminares. Y, Exacto. comentando eso, también quiero dejar claro algo, la ciencia no es estática. Bueno, cuando empezó todo esto y que empezaron de que sí si se pongan los, los de estos, no se pongan los otros, usen esto, usen lo otro, no es de que estemos jugando a ver cómo está, es de que está haciendo investigación y con respecto a los resultados de ese tipo, de esas investigaciones, se van a generar nuevas recomendaciones. O sea, esto, esto lo comento porque luego de repente mucha gente me llegó a decir de que es que ya ni se entienden, primero que sí, primero que no, y luego que esto, que el otro. Bueno, así es la ciencia. La ciencia es, es ver a cada detalle y cualquier situación que pueda ser variante. Es tomarla en consideración claro. y analizar más a profundidad. Eso. Entonces, claro. entonces, Pero bueno. bueno, tenemos un comentario también que es muy importante leer porque dice William que él sí le dio feo la, la, la reacción, pero porque comió poquita tierra. Entonces, lo que estamos viendo es que sí hay una correlación. Hay una correlación positiva. Que hay una correlación entre, entre ah, la sí, tierra y los de tierra. No, no vayan al rato a decir: va por la tierra. No coman tierra, no coman tierra. Cuando sabemos vemos va por la tierra, no coman tierra. Niño número tío? 9. <risa> <risa> espérame, espérame, espérame. espérame. Ajá, sí, aguanta, es que por ahí... Ya, ya pasamos, ¿no? La 10. Sí. Sí. Espera, espera. La es la que... 10 cosas... A ver, va. Ajá, un la comentario. Otra, otra. Ok. Ok, eh, date, date. Es que quería leer un comentario porque hicieron una pregunta que dice, ¿y qué pasa con las personas con enfermedades autoinmunes? Okay. Bueno, es interesantísimo porque cuando empezó esto, creíamos que iba a ser un problemón. Sí incluyendo asma, este, febriomalgia, este, lupus, etcétera, pero yo ya conozco tres personas con febriomalgia que les dio leve, digo puede ser la cepa, puede ser otra cosa, muchísimas personas con asmas que les dio leve más o menos, entonces pues hoy por hoy no sabemos nada. No sabemos. Y que si de que, por ejemplo, si, si el sistema está presentando una, auto, una autoinmunidad, pues tal vez si lo quieres poner de esa forma, y esto lo estoy diciendo porque me lo ocurrí, no porque lo leo, a lo mejor está cansado el sistema, entonces no va no va a presentar la misma respuesta exacerbada que es lo que podría generar eh, claro. super complicado, si lo que sea. Pero si sí hay estudios, este, por ejemplo, con, de gente con cáncer, que no es autoinmune, pero es un, es un pero proceso moderador, no y también ha habido estudios con personas que viven con HIV. Entonces, al menos esos, los que actualmente existen relacionados a o sea, algún tipo de, de, de enfermedad o problemática inmune, no hay alguna una limitación con respecto al uso de la, de la vacuna. Pero no obstante, recalcando lo que comentaban, no se sabe todavía. Pero pues... Exacto. En el caso del VIH, los algunos de los tratamientos que, que reprimen la retrotranscripción, sí se ha observado que hay cierta, este efecto sobre la retrotranscripción, bueno, la transcripción del virus, porque ¿Sí? tienen como templado la RNA, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco hay mucha información, ¿no? Sí, cuando, claro. recién, cuando recién empezó, empezaron a decir que que es, que es un individuo de la, de la transmisión de hebra y otro, o sea, varios antirretrovirales que podían prevenir, que a lo la mejor las personas que estuvieran bajo esos tratamientos podían no, no infectarse, pero todo fueron dimes y directos, porque realmente no se generó una investigación más profundidad y no solamente una investigación, sino un un estudio, no sé, de, un estudio meta, o sea, de, de que, a ver, ¿qué es lo que dicen estos resultados? Vamos a analizarlos, y chido, si se arma, no se arma. Pero sí, hasta ahorita no, no hay algo completamente definido con eso, pero sí le recomendaría de que, por ejemplo, si están pasando por algún tipo de esta situación, que hablen con su médico. Si, si Exactamente. Están, si están teniendo, o si están siendo atendidos por, por una, algún tipo de, de enfermedad autoinmune, hablen con su médico, probablemente eh, claro. pueda estar un poco más informado acerca de los últimos acontecimientos referentes a eso. Incluso Porque además la no, se, ¿no? no se puede generalizar, no se puede no. generalizar, cada paciente es diferente. No, para sí, pero... nada. Pero creo que incluso la Secretaría tenía una línea de apoyo, ¿no? Para dudas y cualquier cosa, digo, si es que no hay médico de cabecera, bueno, por lo menos hablar a, a la línea de ayuda de la Secretaría de Salud. Y bueno, aquí dicen también que la cancino no la aceptan en Europa y que sobre todo hay que ser muy positivos, ¿no? Bueno, sí, el, el no entrar en depresión es muy importante porque la depresión de la cabeza también deprime el sistema, sistema inmune. inmune. Y para eso, bueno, ya saben, pueden buscar en las transmisiones anteriores de Va por la Tierra o si no pongan alejandroganado.com Y Chan. tiene unas este, varios videos de, para concentrarse y hacer cosas así de de, de relajación que pueden utilizar, ¿no? Ayudan este, técnicas de respiración y cosas que le, le salen muy bien a mí. Yo, yo vivo estresado. <risa> bueno, esto es aquí, este, ¿qué más? Échate la 10 La 10, ahí vamos con la 10 No te retomamos los comentarios si no, no acabamos, eh, yo ya tengo hambre. <risa> yo también. Ok. Déjense de eso, ya se me está acabando la pila. <risa> okay, Digo, entonces... no la mía, la del aparatejo en el que estoy conectada ahora, porque mi compu ya no funcionó. <risa> Va, pues entonces, mito okay. 10, las lacunas causan autismo. Okay. Esto es... <risa> Falso. Rotundamente falso. De hecho, es, este, estuve checando esto, de dónde inició más o menos el, la idea esta de nazismo. En 1982 sacaron una película que se llama DPT, que es la vacuna de difteria, tétanos y pertussis, y se llamaba ruleta de las vacunas, y básicamente era un, pues un documento completamente erróneo, basado en puras cosas que nada que ver, y en 1998, Andrew White, el grupo de trabajo que, que tenía, sacaron este artículo pues, seminal de que las vacunas causan autismo, pero, o sea, en años posteriores, análisis de ese mismo estudio, o sea, demostraron que no solamente era una. No solamente era una, una mala ciencia, sino que fue básicamente fraude, porque eh, el, el autor había preelegido a los niños que estaban en el estudio, entonces fue un asunto que sonó en todo el mundo y ahí empezaron a renacer o brotar estos grupos de antivacunas. Pero claro. no, no hay relación alguna, no ha. No ha habido nada de escrito acerca de eso, ni de los componentes, nada. No, no. Y aparte el autismo es, un, es, es una situación muy diferente porque, porque es, un, es, es un, un rollo muchísimo más complejo. Entonces, claro. no, nada de eso. Además, ya no se debe decir autismo, ahora se debe decir autista. Uh -huh, Pero autista. aparte de eso, resulta que este muchacho tenía acciones en la empresa que estaba sacando el medicamento nuevo para tratar el autismo. Entonces, ahí había negocio. D -d -d Dicho, es uno de los más grandes escándalos de la ciencia, ¿no? Así que... Quería no, y dinero. Siempre hay intereses ocultos. De hecho, 10 de los 13 autores iniciales este, dijeron, ¿sabes qué? Esto no es verdad. Bye. Nomás ese güey se quedó de que, no, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, pero pues... No es verdad. Pero bueno. Muy bien. Mito 11. ¿Debo vacunarme contra COVID-19 para este regreso seguro a clases? Si te Debes vacunarte. Edad, sí. Sí. Exacto. Vacúnate. Si te toca por sí. edad, vacúnate. Si sí. lo logras, hazlo. Sí, yo entiendo. Eso, si lo, lo logras. Y particularmente por, por yo estar todavía dentro de la escuela, estoy viendo esta situación como que esta presión por, por volver a la normalidad, que pues para mí solamente es poner en peligro a más gente. Porque Exactamente. Si, bien, si bien se ha comentado que tal vez los niños pueden ser portadores, pero no, no mostrar síntomas, pues imagínense simplemente eso, un niño eh, o una niña en un salón de clases lleno, porque están retacados, y que aparte de eso está... Está. Oli, Oli. Ya está este güey. Por este... ejemplo, una cosa que hay que evitar son los eventos sonóticos, como ese que está ocurriendo en esa pantalla. <risa> ¡Calla! Es no, pero bollo. sí, o sea, realmente es. Yo entiendo, entiendo la situación por la que usted está haciendo presión en esto, pero no. yo pensaría y diría que para que sea un regreso seguro a clases, deben de estar vacunados no, y en el caso también de los padres de, de, de, de las personas que, de, de los niños o niñas que vayan a clases porque pues ahí también es lo mismo a lo mejor llega tu hijo o tu hija este, no aparenta tener nada pero ya es portador del virus entonces claro. te enfermas tú, te mueres pero, pero aparte por muy entrenado que tengas a tu hijo después de año y medio, más de 400 días cuando se pongan a jugar fútbol, el cubrebocas va a ser sí. portería. Punto. Claro. Sí, Entonces, sí, sí, sí, sí, va a haber contacto y... Es, y, y, y como lo, ya lo mencionamos hace rato, o sea, que estés vacunado no quiere decir que no te vaya a dar. O sea, es lo único que va a evitar es que no tengas efectos tan malos y que no te mueras casi, o sea... Ya no te mueras. De, de, ajá, o sea, de e, que no llegues eres... a... O que no te llegue, o sea, la posibilidad de que llegues a etapas en las que te puedes morir es menor, mucho menor a que si no tienes la vacuna, o sea, te vas a vacunar, pero aún así te puede dar COVID. O sea, no es como un escudo de protección que dice, no, ah, él tiene vacuna, con él no me voy, ¿no? O sea. No, no, no. Además, recuerda, entre 3 y cinco de cada 100 se va a morir, aún con vacuna. Ah, so, Solo protege 93 al 97 y por ciento, noventa por ciento, la probabilidad de muerte, pero hay una probabilidad. Sí, súmale, ya se fue Erika. Sí. Súmale si tienes enfermedades, bueno, ya, cositas que ya hemos medio platicado. Pero ¿Tienes? bueno, la 12 que va hilada, ¿la vacunación debe ser obligatoria? Pues okay. yo, la pondré, yo la pondré obligatoria, pero pues no soy, no soy presidenta. Pues aquí, aquí van varias cosas, he escuchado a personas que dicen que el obligar la vacunación atenta con su, contra sus derechos civiles o con su, contra sus derechos humanos, pero me queda así de que, o, o sea, como piensas que atenta a tu, a tu vida porque te quiere salvar? O sea, o sea eso es a lo que voy, es como de que, no, si, yo, si, yo, si por mí fuera, sí, la, la vacunación debería ser obligatoria, y obviamente en, la, en los individuos que, te, que presenten algún tipo de situación que podría ser, no sé, complicada con la vacuna, pues prestarles atención adecuada, ¿no? Pero pues también esto entra mucho en lo que es de política, lo que es la, la, la compra y el consumo de las vacunas, el, el flujo que haya, pero en mi punto, en mi opinión personal exclusivamente, yo diría que sí debe ser obligatorio. Pero bueno, vamos a hablar del, debería, del pudiera o del fuese. Ya sí, <risa> Sí, la, la Ley de General de Salud, en el artículo 134, establece que hay parte de la vacunación que es obligatoria, incluyendo difteria, tétanos, tuberculosis, poliomielitis y sarampión. Y otras, transmis otras enfermedades que en el futuro la Secretaría estime que es necesario tener a la población inmunizada. al pare Hay cierta cosa que luego yo siempre ando discutiendo, porque, bueno, la mm -hmm. influenza o neumonías atípicas que tiene años que se están dando y no se ha vuelto obligatoria la vacuna, ¿no? Y más o menos tienen los mismos perfiles de infección, de mortandad y cosas similares. Entonces, ¿quién son? Si debería ser obligatoria, bueno, solo cuando es un caso de emergencia sanitaria o un riesgo a la población. Ah, no, sí, claro, por supuesto. Hemos activado una emergencia sanitaria. En México no hay una emergencia sanitaria activada, por lo tanto, no se pueden activar nada de esas cosas. Acuérdate, nunca se activó y no se ha activado. Por otro lado, este, también tenemos que pensar que ya hablando particularmente de derechos humanos, los derechos humanos son irrenunciables, eso sí es cierto, el derecho a la salud, pero también el decidir sobre tu salud, casi casi. Entonces, si alguien no se quiere vacunar, al menos que ya esté estipulado algo muy formal, pues alguien puede tomar la decisión de no vacunarse y esté en pleno uso de sus derechos siempre y cuando esté en sus facultades. En los menores de edad, por mucho que haya adultos, existen derechos y garantías que están más dirigidos a niños y a jóvenes, ¿no? Por eso es que la cartilla inicial sí es obligatoria. Las adultas no. Pero bueno, ese es un debate que siempre va a entrar porque yo siempre peleo con mis amigos de la de derechos humanos porque yo creo que el derecho de los comunes debe ser superior al de, derecho de los particulares. Yo pongo como ejemplo, por ejemplo, el derecho a la reproducción, así, al, que es un derecho humano, la reproducción, pero también es un derecho a un ambiente sano y el exceso de población ocasiona que ese derecho a un ambiente sano cada vez esté menos alcanzable, ¿no? Pero bueno, ese es un tema de ponderamiento de derechos humanos, en el siempre entramos en debate de una manera muy agradable. No creo que tengamos que ser como China, claro, sino más bien como países con educación, la de veras y que con educación todos aprendamos a llevar y a desarrollarnos. Pero bueno, la como conclusión, pues no. Así no es por ahora. Como, pues, pues no debería tener que ser obligatoria, más bien, ¿no? Deberíamos es, estar es todos. Eso, en, es como esa. de que ¿por qué, por qué necesariamente tienes que ir casa por casa de que ahora le vete a vacunar, ¿no? Pues es una situación donde si tú tienes eh, sí, sí. Yo creo que aquí entra mucho esto que estamos haciendo. El, el, el poder dar este tipo de información de una forma digerible, de una forma... En, en, en platicadita, en los, sí, platicadita, sí. Platicadita, es, es lo que se necesita, porque con todo respeto de las... de estas cosas de... Las, no, no son las marineras, las de la noche, hombre, de cómo va avanzando. Estoy seguro que mucha gente las ve y se queda de qué, qué chingado, ¿Qué? ¿qué es eso? O sea, por lo mismo, porque no, no estamos eh, acostumbrados, en, al menos en el país, de que este tipo de situaciones sea algo de... Por ejemplo, yo no, yo no recuerdo haber visto en la primaria este, nada acerca de las vacunas. O sea, y siento que incluso quitarle el miedo a los niños este, de, de que pueda hacer algo malo, o incluso darles esa información a los niños para que luego vayan con sus padres de que, oye, ¿por qué no me estás vacunando? o sea, ese tipo de situaciones pero sí, o sea, no, no creo que debería de ser obligatoria pero en el caso de como tú mencionas si estamos en una crisis en donde de verdad es necesario aplicar este tipo de, de medidas pues, ok no te quieres vacunar, pues vamos a hacerle como Francia, no entras a ningún lado si no estás vacunado Sí. eso, eso es también alterar sí. los derechos de las personas y si es menguar su libertad de tránsito y lo que sea, pero pues... Sí, pero no. también es derecho a mi salud, o sea, si tú no estás vacunado es más probable que tú vengas y infectes a mí y a todos los que están en este lado, o sea... El, el problema, ¿sabes cuál es, manita, Que los derechos humanos son ponderables, así que lo que Benito Juárez dijo no importa. Así. Digo, hay una cuestión ahí que siempre ando yo con los abogados de que, pero ¿por qué? ¿No? O sea... Yo, yo digo, el que puede, es que ahí entran distintos detalles, unas cosas es que te lo prohíba, no sé, vamos a poner un, un gobierno que es discriminatorio pero pues también un restaurante puede decir, si no traes tu certificado de vacunación no te acepta, esa es otra ¿no? pero bueno, no estamos diciendo que no dejen pasar a la gente que no está vacunada, jamás no, no, pondríamos una situación no y porque aparte tomemos en consideración el alto nivel de precariedad en el que vive una gran parte de nuestra población. Entonces, oh, yeah. eso hace también sí. algo súper sí, claro. distinto y único el panorama de lo que es México. O sea, eso, bien, sí, que que, como, como dice, como dice Omar, o sea, aquí la intención que tenemos nosotros es ayudarles a, tal vez a resolver algunas dudas, este, por eso esperamos sus comentarios. Este, aquí, en el, aquí en el video porque sí, o sea, sabemos que muchas veces lees una infografía o lees un artículo científico y si no eres inmunólogo vas a decir con esto y nosotros tampoco somos inmunólogos pero tenemos toda la voluntad de, de ayudarles a desmenuzar un poquito la, la información existente ¿no? Sí, bueno. ¿qué es eso es eso, es como de que tal vez no, no contamos con ese perfil, pero pues imagínate que, está, y no estoy diciendo que todos los inmunólogos sean iguales, pero luego que llegan y empiezan de que, y la interacción dada por CCR5 con respecto a la, o sea, va a ser como a que, eh, es, está chido que, que gente como nosotros, que podemos digerir este tipo de información, lo podamos hacer así, en una plática. Pero Cristiano Ronaldo no es su número el cinco, ¿eh? Uh, ay, ay, ay, ay. Ay, no, yo no sé de eso. No. Está ¡Vivo, vivo! A, a la vacuna, a la vacuna. No, no, pero fíjense, lo que hay que sí hay que tener muy en cuenta, es algo, un comentario que de hecho nos está haciendo la, la doctora Graciela, la doctora Chela, es que una de las grandes bondades y grandes desaciertos al mismo tiempo de esta pandemia, o de esta alerta sanitaria de importancia internacional, es que toda la información fue libre, o casi toda, ¿no? El problema de eso fue que no estaba revisada, entonces también hubo mucha información que de repente hubo que estar quitando, y chaineando, y componiendo, y ¿saben qué? Me equivoqué de primer, y cosas así, ¿no? Entonces esa es una de las bondades, es un ejercicio que está fabuloso, hay que mejorar el ejercicio, no hay que decir no se vuelva a hacer, y además eso solucionó algo muy interesante, bueno, los que no se dedican a la ciencia no lo saben, pero si tú quieres mantenerte en la ciencia, tienes que tener como 50 mil pesos en la cartera, para estar pagando las revistas científicas de los buenos artículos, porque si no citas a los buenos artículos para enterarte de lo más nuevo, pues, no te publican y si no te publican en esas nadie te lee y si nadie te lee y, nadie te... y entonces no te dan dinero y o ponen a alguna persona que no quiere darle dinero a la ciencia y bueno, cosas así, ¿no? Pero bueno, ah miren, aquí está Esperanza, muchísimas gracias Esperanza, saludos hasta Venezuela. Este, este, y bueno, ah, nos preguntan si va a quedar grabado, sí, claro que sí, el, el todo el video queda ahí en va de todas maneras lo vamos a subir posteriormente al YouTube si tienen preguntas que no contestamos, si creen que dijimos tonterías, sí, sí. si creen que... También, que tienen algún tema, que quieren que hablemos, es más, si quieren venir a hablar de alguna tontería acá con nosotros, también, como no, sí, sí, estamos sí, pensando sí, que esto de sí, este sí. tipo de interacciones va a ser una vez al mes, sí, sí, sí. y, este, y si alguno de ustedes es medallista sí. olímpico, queremos entrevistar a alguno, sí, así sí. que también, por favor, y, y, y bueno, ¿qué más? Sí, eso, eso no, siempre ha sido abierto a, a las colaboraciones. De verdad, estamos muy contentos porque, gracias a, a este proyecto de, de divulgación, hemos conocido a personas magníficas, a personas maravillosas, tanto en la profesional que los admiramos muchísimo, como en personal. Pero aquí estamos abiertos para, para poder interactuar con todos. Si alguien, como dice Salvador, quiere venirnos a platicar, si tiene algún alguna cosa que compartir, porque pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Es compartir las cosas buenas. Y aquí queremos compartir lo bueno que tenemos. Si es un poquito de conocimiento sobre las vacunas, si es un poquito de conocimiento sobre el cuidado del planeta, si es un poquito de conocimiento sobre una receta de cocina deliciosa, este... Todo es bienvenido. Realmente en estas comunidades que estamos formando a nivel... A nivel global, afortunadamente, a nivel, a nivel internacional. La idea siempre ha sido sumar. Sumar entre todos. Sumar a la acción climática. Sumar a la acción por nuestra salud. Sumar a la educación. Sumar a la concientización. Lo que queremos aquí simplemente es sumar y todas las personas que se quieran unir son bienvenidos a ser parte de, de esta comunidad de personas que... Ya pues, queremos tener poquito cuidado tanto con nosotros mismos, como con nuestros seres queridos, como con nuestro planeta. Porque sí, sí. Eh, no podemos cambiar el mundo en la manera individual, pero a lo mejor sí podemos cambiar nuestro metro cuadrado. Entonces, hay que tener, tener este, la disposición y echarle las pilas, y entre todos, si cambiamos cada quien un metro cuadrado, o dos, o diez, o, o cien, vamos a poder hacer un cambio significativo si sí, si me permites agregar este sí, creo que es importantísimo que, que este tipo de información como tú dices pueda ser compartida por la gente y que sea en un lenguaje que que sea entendible, porque luego también está mucho este <risa> elitismo pues, este científico, en donde entre más rebuscado y más complicado hables, haz de cuenta que eres más inteligente, y no es cierto, es para nada lo contrario, o sea, no recuerdo quién lo dijo, pero si, si no lo sabes describir de una forma clara, entonces no lo entiendes. Claro, no, dejan nuestro pleito siempre. Que, pues, que entre más cantinflesca o más, más eh, no, hambre. Nah, más reimbombante. No, hombre, mientras, mientras más corto mejor y como va. El ¿verdad? tipo de parcimonía. Sí, y también, y también creo que es muy importante, ya hablando de ciencia tal cual, pues eh, darle el espacio y darle la significancia a la interseccionalidad, a que haya opiniones, no solamente de científicos, que exista este tipo de no sé, igual iba a sonar como, como un futuro así, ideal y utópico, pero en donde al menos la gente pueda responder a este tipo de información o conocimientos y decir, ah, ok, no sé exactamente de qué sea, pero creo que sí he escuchado algo de eso. Entonces, sí es, sí es muy importante este, dedicarnos a una ciencia interprofesional, inter antidiscriminatoria, antirracista, anticolonial, y creo que, pues, esto Esto que estamos haciendo ahorita es, es Es un punto clave y es, y es uno de los escalones que se darán de tomar. Alguien nos pues, puso carita enojada. ¿Por qué se enojó? ¿porque ya va a acabar o qué? <risa> Ay, sí, ¿Ya no, se ya. Enojó? No lo veo por aquí. <risa> a lo mejor porque hable. <risa> Pero bueno, pues compártanos eh, eso. Compartan, no, denle, ya saben. Entren a YouTube, va por la tierra, síganos, ahí, ya ya está por empezar otra vez Ciencia XX, vamos a hacer unos cambios para que todo sea más dinámico, empezamos XXY, ya retornamos las jornadas y estamos a llegar a nuestra transmisión número 500, así que vamos a hacer algo especial, pero ya cuando vayamos a llegar, les avisamos. Y bueno, saludos a la doctora Chela, Esperanza, William, muchas gracias, Mari Laura, este, a todos los países Esperanza, que nos es un verdadero gusto no, no. tenerlos aquí, y ustedes saben que, mientras alguien nos escuche, vamos a andar aquí vociferando cosas, vamos a seguir diciendo tonterías, ni y sobre todo, pues ni modo, si, si, si, si, es más, si no les gusta lo que decimos, compártanos, como, como y digan, ay miren estos son bien malos, no importa, porque algo <risa> de lo que, del mensaje que estamos queriendo que, que llegue, se si escucha a alguien más, ya estamos de ganancia. Así es. Si no, si no les gustamos, compártanos con quien nos caiga gordo. Si de la nombre está bien bueno, abiéndose las <risa> porque al final va a haber un plot twist. Ya los van a tener sentados, viendo ver bueno. a, matar, a quién se le va a caer la cámara, que a mí ya se me cayó para el internet. Quién, quién me enseñó a los calzones porque resultó que andaba en boxers y playera, no sé pero todo contribuye todo contribuye algo bueno se han de llevar en verdad, veannos, claro. compártanos, algo algo bueno se han de llevar aunque sea una risa porque siempre decimos tratamos de ser esto ¿no? pero nos falta el último gran mito, ¿eh? espérense, primero Mar Marilau Cap dice que muy interesante, sí. muchas gracias que es necesario romper los mitos ¿no? en este caso la vacunación te invitamos, María, a revisar los videos pasados, hemos reto mitos de plásticos, de residuos, de, y estoy por hacer uno de oportunismo ambiental, que, que a ver si no me vuelve, vuelven a bloquear, pero sí, vamos a, a quitar a todos esos que son verdes, y lo único que hacen es contaminar aún más, pero bueno, esa es otra cosa, pero Ángeles Cabrero nos pregunta algo que está interesada, claro. que, que interesante, que, qué pasa con aquellos que padecen enfermedades, y bueno, Precisamente aquí está la doctora Graciela por aquí entre el público y está este, Mar, y se ha encontrado, todavía hay que seguir investigando, pero sí hay mucha correlación en coinfecciones, es decir, te da COVID, empiezas a debilitarte y entonces algún bicho oportunista dice, ay míralo aquí está débil este muchacho, va, ay, y, el y, el entonces el se y a veces hasta más de un organismo, ¿no? Uh -huh. Más de una bacteria, más de y muchos de los cuadros posteriores se está empezando a generar las hipótesis de que pueden ser por el agente de coinfección, no tanto el COVID. ¿sí? Pero todavía es información que se está generando, y, y recuerden, vamos a pasos agigantados comparado con el oscurantismo del siglo XVIII, ¿verdad? Pero pues tampoco es Harry Potter, ¿no? Para aprender en dos temporadas todos los, todos los trucos de magia. Y finalmente Norma Cabrero, ah, ahí creo que creo que es su hermana, ¿verdad? Sí. sí. Dice, ¡Ah! Saludos a la hermana. Este, Laura, muy excelente información, muchísimas gracias. Te agradecemos, Laura. Este, síganos, compartan todo. Y la último mito que probablemente sea el más importante porque es difícil de, de debatir. Y es precisamente si la vacunación nos puede convertir en zombies ya somos, ob, fe, ya somos zombies ya de teléfono. Ya, ya, ya, sí, a, mí, a mí me salió una abeja. Sí, a mí me salieron unas manchas de repente y no, no, no. Sí, caray. ¿Quién sabe qué sean? Eh? Pero sí. bueno. Pues no. No, bueno. Bueno, es Hay demasiadas películas de ciencia ficción. Están bien buenas, que... pero... Y creo no. que, sí, a mí también me encanta, ¿no? Y de hecho soy fan de las películas de superes, este, para ciertos días de la semana. Pero definitivamente eso no va a ocurrir. No nos van a transformar en zombies. Es más, ojalá, a, ¿no? Es más ojalá, ¿no? Nos en no nos no. Van, no, pero... no van a sacar las cucharas, no se van a sacar las cucharas este, ni vamos a pintar en, en, en los arcos de los aeropuertos. Esto no vale. va a ocurrir. De, eh, o sea, de hecho también me da mucha risa. Eh, creo que vi las primeras de Resident Evil, de, de zombies y ese rollo. Me encantaba que supuestamente el virus estaba en un botecito así, este, con una hélice, sin refrigeración, sin nada, el virus así, viviéndolo. O sea, y es como de que no es fácil. O sea. Por eso los virus nos utilizan a nosotros para poder propagarse. Para ¿verdad? irse de un lado a otro. Luego nos peleamos si los virus están vivos o no y si nos utilizan, no solo es una casualidad, pero ese no es un tema de hoy. Ay, no es otra, otra. Si, si a mí para esa discusión. Otro programa, pero bueno. Y los, sí. y los virus son artefactos genéticos. Exacto. Pero, pero sí. bueno, este muchísimas gracias a todos. Este, Excelente, muchísimas gracias por estar aquí, un, qué sí, linda noche, sí. gracias a todos los, los que nos acompañaron, los que nos van a ver después, ya saben, compártanos, porque no tenemos dinero para meterle promoción al Facebook, más yo estoy vetado ahorita por un meme que compartí. Es Así más, que, yo no tengo un... internet, oigan, ya ven cómo estuve <risa> batallando todo el día de hoy, pero todo Entonces... esto lo hacemos, la verdad, con el mejor espíritu, con la mejor voluntad de, de poder ser ser útiles, ser útiles para la sociedad, y eso es lo que estamos buscando así. y ojalá que algo de lo que hayamos platicado, lo que hemos platicado siempre, sea de utilidad Gracias. un granito de arena un granito estamos aportando, un granito si todos ponemos un granito, pues bueno ya se nos nuestro afán de, de servicio, este. si les cae más gordos, pues igual, por ahí déjenos un comentario digan los nombres, está bien, está la cortina quiten el fondo este... Hay otra, hay a ver si te acasa para mejor internet o etcétera. Realmente lo de que hecho, queremos es. De hecho, si a si alguien le sobra compus, necesitamos unas, ¿eh? Sí, pero, pero pero realmente nuestra intención es, es pasado un rato agradable y creo no. que se han dado cuenta en ¿no? todos nuestros sí, sí. programas donde pasamos atacados de la risa. Siempre estamos diciendo tonteras, a veces son tonteras demás y disculpen por eso porque nos, nos vamos a, a las ramas más altas del, del árbol porque se nos desvía la, la atención. Pero pues es pasar también un rato agradable aquí con ustedes y tratar de sí. que ustedes pasen un rato agradable, que podamos convivir, que podamos interactuar por medio del chat, por medio de comentarios. Insisto, es crear una comunidad, una comunidad en la que todos los vamos a ayudar. Porque eso es y ahora el comercial nos aprobaron un pequeño proyectito en la convocatoria de vocaciones científicas, este, vamos a estar haciendo unos video manuales y este, prácticas de laboratorio y cosas de inducción a las ciencias, principalmente ciencias naturales muy pronto vamos a empezar a estrenarlo, así que ya saben nos van a ver disfrazados bueno, a Erika, a Erika este, y este y vamos a empezar a subir, el objetivo de esto no solo es, este, o sea, es generar un manual que pueda usar cualquier persona, en cualquier lugar, con materiales fáciles de conseguir, y poder llevar nosotros mismos a la casa con nuestros hijos la, la, la, la ciencia y la tecnología, ¿no? Y déjenles cuento que, aparte, estamos trabajando para que se traduzca la mayor cantidad de lenguas e idiomas de nuestro país, para ver que podemos llegar hasta el último rincón de México, porque hay que, hacer, debe ser, y es para todos. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Un verdadero gusto, Omar. Gracias. Muchas, gracias. muchas gracias por invitarme y, y pues por darme este espacio. Y si necesitan alguna otra plática o que les presente a los gatos, pues ahí me. ¿Cómo me se llama? ¿Cómo se llama el gato? Yo te <risa> telonios. No te escuché. ¿Lo telonios o no qué? No, telonios. Telonios. Ah, telonios. ¿Cómo telonios? No, pero... Muchas bueno, gracias por aceptar la, la invitación. Bienvenido a, a la familia de Va por la Tierra. Como les comentó Salvador, espérenos muy próximamente nuevamente en Ciencia XX. Y nos vemos a la próxima página. Mi, mis primeros pasos como científico. Búsquenlo en Facebook. esos somos nosotros para que vean nuestras prácticas que vamos a hacer ella y, y, y ella. Bueno, ¿Y yo. Bien. Nos vemos, gracias. Buenas noches. Gracias. gracias. gracias.